Gion, sí, sí, veo veo eh, Señores, ¿ustedes saben quién es Sergio Carlos? ¿Usted lo conoce? Mío, Sergio Carlos Mío. Eh, eh, apoya el programa, mm -hmm. ha, ha puesto mm -hmm. un, cortecito, un cortecito de, de, de nuestro programa, mm -hmm. lo ha puesto en, su not, en el noti análisis Sergio Carlos, ¿ustedes saben que hace ah, un estilo de humor eh, noticioso en las redes, en YouTube, que... Yo soy fanático de, de un programa eh, en México que se llama El Pulso de la República. Es medio parecido a lo que hace Sergio Carlos. O sea, que lo que hace Sergio Carlos no es algo nuevo, ¿sabe? Eh, ya en Estados Unidos y en México lo están haciendo. Y es un, y es bueno, o sea, como tú relajar con las informaciones, de una manera cómica, eh, denunciando. Y eso lo veo bien. Pero pasa que parece ser que dio una información y mencionó al hermano del presidente. Él como que el, el presidente dijo, mira, cuando yo vaya, cuando yo, yo te vea, eh, tú vas a conocerlo. ¿Quién, quién es la familia? Eh, Medina. Medina. O sea, Medina. Señor Carlos lo dijo en el programa Acento. Yo no sé, yo creo que eso es algo serio. O sea, que una persona como Sergio Carlos, que no, o sea, es una inmadurez de ese, ese señor, que se está manejando mal. Si él hizo eso, se está manejando mal. Porque, como tú le dices, si tú se lo dices a mí, me lo dice a mí, yo que soy un ratón, que a mí nada más me conoce, está viendo a otra gente en Macorís, tal vez de ahí no pasa. No, no, no, no, sí. Pero si tú se lo dices a Sergio Carlos, que tiene un público tan alto, tú sabes que eso va a trascender. O sea, que eso no va a quedar ahí. Yo no, o sea, se dejó de llevar por emoción. Yo lo que el hermano presidente, tal vez se le medio quillado, lo llamaron, o sea, que hay lambones. Mira, la fulano está hablando de Sí. Tío. Sí. Y va, y entonces se quillan, y dice lo primero que dice. Tal vez lo dijo por un momento de quille, o sea, lo dijo por un momento de, de impulso, pero, como le digo, como él, en sus sanos juicios, va a llamar a una figura como se dijo Carlos y va, va a decirle eso. O sea, yo creo que nadie va a hacer eso porque sabe que pa, viene, de ahí para atrás viene el problema. ¿Qué ustedes opinan, muchachos? Juega toda la Ramón. Ramón, Ramón, dime, dime, Ramón. Es político. <risa> bueno, realmente, realmente eh, entiendo que a veces ese tipo de personas, teniendo una tendencia de que él tiene al, al hermano como presidente, uh -huh. piensa que pueden jugar con un país o con la persona lo que sea, o hacer lo que le da. Tú me entiendes, no voy a tomar la palabra. Y, y señor Carlos, me gusta el programa de él, me gusta, como tú dices, como él da la cosa de la, la noticia, como un uh -huh. juego, así, como sí. o sea, la forma que la hace realmente, pero recuérdate que así mismo es también la, creo que la la tía o la hermana de él, que era la que estaba en la cámara eh, Ah, eh, me di eh, la, la, que era, la que estaba como candidata a senadora por San Juan eh, Exacto, mm, entonces uh -huh. ellos, tienen, ellos tienen a veces, como ese ellos entienden que tienen un respaldo con el presidente el cual ellos pueden venir a hacer como lo que ellos quieran en el país, con un equipo de personas o lo que sea, y a veces ese tipo de cosas traen problemas muchas veces sí, el sí. presidente es uno y él es otro entonces, claro, claro. Y yo me voy con Señor Carlos, haga lo que haga. Usted, Ricky, qué usted opina sobre eso? Míralo ahí, la se la jugó, eh, la música la jugó. Ricky, ¿qué usted opinas de eso? Uh -huh. Eso, bueno, eso tema, Que sé yo? No me especialidad, eso, porque, pero? En mi opinión, todo el que maneje fondos público que está, está objeto a crítica sí. todo el que está vinculado a ese y mal gobierno uh -huh. tiene que saber que lo van a atacar como quiera lo van a atacar y no? se dejó llevar se dejó se llevar, llevar se dejó un como uno dice, un secundero el que, quemó, sí. el que quemó el oído no le gustó porque a veces la verdad te pica y quiso ponerle eso a, supuestamente amenazarlo, y que hay pruebas, y que tienen la llamada grabada y todo eso. Pero eso son cosas del sistema. Sí, no, y como tú dices, Ricky, eh, a uno, vemos nosotros, que estamos que son, que son hacemos videos en las redes sociales y, y para la televisión, hay personas que nos mandan a nosotros fuego y nos amenazan, y de todo, a mí me han dicho de todo. O sea, eh, yo he visto comentarios de toda calibre. Y yo no puedo, eh, porque alguien haga un comentario que eso me afecte para yo hacerlo de manera personal, y más si usted es una si usted un funcionario público, porque usted sabe que usted va a sentir eh, la crítica viene. O sea, usted va a saber que la crítica viene de que va a, vivir, va a haber un grupo de personas que lo que lo va que va a hacer trabajo periodístico a favor o en contra de usted. Si usted tiene, si usted tiene que estar preparado mentalmente, ¿sí? estar preparado mentalmente. Eso como mi amigo Franklin, a Franklin le está dando funda en las redes. Franklin Romero, no. mi pana, sí. le están dando funda. Él tiene que saber cómo manejar eso. ¿Tú ¿Sí entiendes? Tiene que saber cómo manejar eso, porque siempre que usted trabaja en algo público, viene un cuestionamiento. Y es como yo vi a José Ramos, que dijo en, en un escrito que hizo, en un, un periódico de Miami. El tipo dice, decía, el periodismo está para eso, para cuestionar. No está solamente para aplaudir. La gente, esto no es solamente para usted aplaudir. La gente más quiere que usted lo aplaude, lo aplaude, lo aplaude, lo aplaude, lo aplauda. Esto es para también cuestionarse si usted está haciendo la cosa bien o si está haciendo la cosa mal. Va a haber un grupo de personas que lo va a criticar. Y usted tiene que, como funcionario... No llevar, no llevar eso a de modo personal ni, ni pasional de usted venir a, a, a, a tentar la vida contra un, contra alguien, sabe? Entonces, creo que eso debió él manejarlo. Tal vez fue eso? un guaremate, oiga Ramón, eh, yo creo que sí. Eh, son un, un guaremate ahí que le, que le dijo eh, de eso. Ramón, Ramón se afrizó, eh, mi amigo Ramón, yo creo que se afrizó, Ricky. Ramón se afrizó, parece que sí el apagón, el apagón eh <risa>